Eh, cuando era chiquita decía, me gustaría ser presidenta del, de, del país. Entonces, yo sé que es complicado llegar ahí, pero nada es imposible. Podemos llegar a hacer. Eh, la mentalidad ahora de los hombres aún siguen machistas. Entonces dicen que la mujer es menos. Ella no puede encabezar un, una población, digamos. No puede ser presidenta, no puede ser gobernadora. Entonces esa es la mentalidad de la sociedad, que la mujer no puede ser más que el hombre. Yo quiero vestirme más masculino, digamos, con ropa más oscura, más holgada, más ancha. Pero la sociedad siempre me va a ver mal, me va a decir, pero tú eres señorita, debes vestirte como una señorita, con una ropa más apretado o más clara. Eh, son cosas que nos han molestado y nosotros nos damos un apoyo, digamos, moral. Un apoyo de que si quieres eh, que te valga la sociedad, digamos. Vale, vale, vale, vale sí, que te valga la opinión de los demás y vos ponte lo que quieras ponerte que nos disminuyan, que nos digan que la mujer solo sirve para criar hijos, para tener hijos. Yo creo que en mi personal podemos ser algo más, podemos lograr metas, podemos llegar más que el hombre, digamos. Podemos ser presidentas, gobernadoras, podemos ser arquitectas, podemos trabajar en cosas duras. Hay mujeres que les gusta hacer eso, hay mujeres que se dedican a la mecánica, y no solo por el simple hecho de que sea mujer, no va a poder. Yo creo que todas hemos sufrido eso, más en nuestras familias, donde nos dicen, nuestros papás nos dicen, o bueno, antes nos decían, o personalmente a mí también me han dicho que, que, solo, que yo debo estar en la cocina. Entonces, eso es un poco que nos desmotiva. También cuando nos comparan con otras personas que tú no eres como ella, que tú no vas a poder, es cosas que nos han pasado a todas. Y eso es lo que tratamos nosotros, que seamos iguales, que tengamos las mismas oportunidades, que la mujer puede hacer las mismas cosas que un hombre. Yo en mi familia, mayormente no tenemos una confianza así establecida para hablar de estos temas. Yo, como decía, las mentes siempre van a ser machistas, ya sea de mis hermanos o de mi papá. Ahora más que todo mi papá me comprende un poco más y dice que sí, esto es la violencia, que yo sí les he hecho esto. Entonces es algo que me motiva, que nos apoya un poco más y que ya no es como antes. Nada es como...